Hola a todos, mi nombre es Javier Nori, soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, investigador en el CONICET del mismo país y en el curso online de Ecología y Distribuciones de Especies, semana 21, sección de aplicaciones, eh, he sido invitado a darles una pequeña charla sobre eh, planeación sistemática para la conservación. Bueno, los contenidos de esta charla serán los siguientes. En primera medida, hablar de el contexto en el que surge la planeación sistemática para la conservación. Básicamente, atendiendo a qué problemáticas eh, surge. Luego, hablar eh, de qué es específicamente la planeación sistemática para la conservación. Posteriormente, eh, quizá el punto más importante en el contexto de esta charla... Eh, tocar algunas consideraciones básicas y generales sobre la utilización de modelos de distribución de especies o modelos de nicho ecológico en planeación sistemática para la conservación. Aquí Quiero hacer la salvedad que en el contexto de este curso voy a hablar solamente sobre nociones muy, muy básicas y cuestiones que siempre debemos considerar al momento de eh, utilizar modelos de nicho ecológico en planeación sistemática para la conservación. Y finalmente, eh, hablar de la planeación sistemática de la conservación en la práctica. Aquí me referiré específicamente a, un, a uno de los softwares más utilizados en planeación sistemática para la conservación, que es el Sonation, y les mostraré básicamente cómo, cómo utilizarlo en forma muy básica y eh, cómo se interpretan eh, sus resultados. Bueno, y para comenzar a hablar del contexto, una de las preguntas básicas o la pregunta básica que debemos hacernos es justamente esta. ¿Qué criterios han primado históricamente para la selección de las áreas protegidas? En relación a esta pregunta quería mostrarles eh, resultados de un trabajo del año 2002 de, los, de uno de los padres de esta disciplina, que es un investigador australiano llamado Bob Prezi. Eh, en este trabajo... Entre otras cosas, se cuantificó la superficie protegida de una región de Estados Unidos en función de dos variables. Por un lado, la fertilidad del suelo, y por otro lado, la pendiente. Eh, los resultados los vemos en el gráfico de la parte inferior de la imagen. Y eh, lo que vemos en este histograma es que la eh, enorme mayoría de la superficie protegida de esta región se encuentra en zonas de muy baja fertilidad o zonas de, muy, eh, de pendiente muy escarpada. Siendo que las zonas de alta fertilidad y de baja pendiente prácticamente no tienen eh, superficie protegida o es ínfima en relación al resto. El punto es que esto no atiende a una casualidad, sino que este patrón es un patrón que se ha ido corroborando en muchísimas otras regiones del mundo. Eh, y tiene que ver con que las áreas protegidas eh, históricamente han sido seleccionadas no necesariamente... Eh, atendiendo a las necesidades de conservación del territorio sino que eh, muchísimas veces interfieren intereses económicos locales en la selección de las áreas protegidas es decir, no se seleccionan áreas protegidas o es mínima la selección de áreas protegidas en sitios que interfieren con los intereses económicos locales la consecuencia de esto es lógicamente eh, un sistema de áreas protegidas ...que no representa necesariamente las necesidades de conservación del territorio. Para seguir contextualizando el problema, quería mostrarles eh, resultados también de eh, este trabajo... ...un emblemático trabajo de Ana Rodríguez y colaboradores, publicado en el año 2004. En este trabajo, eh, básicamente, se hizo un enorme eh, análisis de gap o de vacío... Básicamente se cruzó información sobre la distribución de las áreas protegidas y la, eh, y la distribución de eh, un gran número de especies de vertebrados. Y se mapeó, ¿sí? lo que se ve en los mapas de la parte inferior son las zonas que tienen altísimos déficits en relación a las áreas protegidas. O por decirlo de otra forma, son zonas donde la riqueza de especies no representadas o muy mal representadas en los sistemas de áreas protegidas es muy alta. Los resultados de estas regresiones son quizás más representativas en relación al contexto de esta problemática. Lo que vemos eh, en estos gráficos, específicamente quisiera que nos centremos en los gráficos C y D, eh, es básicamente la relación existente en el gráfico C eh, sobre eh, la proporción de especies endémicas de cada país y la proporción de especies GAP o especies no representadas o muy mal representadas en las áreas protegidas. Lo que nos muestra el gráfico C es básicamente que existe una relación positiva entre la proporción de especies endémicas y la proporción de especies GAP. Eh, o sea, a medida que los países tienen una mayor proporción de eh, especies endémicas, también tienen una mayor proporción de eh, especies no representadas o mal representadas en las áreas protegidas, siendo que si las áreas protegidas fuesen seleccionadas justamente atendiendo eh, a criterios de conservación, esto no debería ocurrir por tanto, en el gráfico de la figura D vemos la relación entre eh, el porcentaje protegido de cada país y el número de especies gap o la proporción de especies gap en esos países y lo que vemos es que no hay relación alguna, es decir eh, independientemente eh, eh, o sea, el, el, no, no hay relación entre el número de especies o la proporción de especies eh, mal representadas en las áreas protegidas de un país y el porcentaje de área protegida de ese país eh, esto también no eh, lógicamente sí eh, las áreas protegidas se seleccionaran con firmes criterios de conservación deberíamos esperar aquí una eh, relación positiva donde a medida que se incrementa la superficie de eh, áreas protegidas del país disminuye el número de especies o la proporción de especies GAP de ese país para contextualizar un poquito más la problemática, eh, les muestro resultados de un trabajo que publicamos en el año 2015, donde, eh, entre otras cosas, cuantificamos la proporción de especies representadas y no representadas en las áreas protegidas eh, por familia de anfibios, Sería lo, lo verde y amarillo sería lo representado en las áreas protegidas, y lo rojo sería la proporción de especies por familia no representadas en áreas protegidas eh, para todas las especies y solamente considerando las especies de rango restringido de anfibios en la gráfica de abajo. De comparar ambas, ambos histogramas lo que salta a la vista enseguida es que cuando solo se consideran las especies de rango restringido la proporción de especies no representadas en áreas protegidas. ...por familia se incrementa enormemente. Eh, y esto también contextualiza la problemática... ...justamente porque tiene que ver con que eh, en los criterios de selección... ...de las áreas protegidas eh, no se utilizan, al menos esto, esto parece ocurrir... ...para los anfibios, eh, como prioridad eh, representar aquellas especies... ...que tienen rangos de distribución muy chiquititos... Y esto podría también eh, hacer alusión a una selección casi azarosa de, eh, las, de, la, de las áreas protegidas en relación al, al, al territorio, ¿no? Justamente porque una especie, por tener un rango amplio de distribución, es mucho más posible, o la posibilidad es mucho más alta de que esa especie, simplemente por tener una distribución amplia, se sobrelape con un área protegida, ...que eh, una especie de distribución pequeña. Bueno, en este contexto surgen entonces los protocolos de planeación sistemática para la conservación. Y estos protocolos surgen justamente como una forma de resolver este problema... ...de la asignación de recursos eh, para la conservación con el objetivo de identificar los sitios en los cuales invertir los recursos... <coughs> Para la conservación de forma tal de obtener los resultados más beneficiosos a largo plazo Es decir, atendiendo a que los recursos en términos de conservación son limitados Y también atendiendo a todo este contexto que acabo de mostrarles muy rápidamente eh, Surgen estos protocolos como una forma de hacer que estos recursos limitados para la conservación sean invertidos eh, en los sitios donde ven eh, la mayor cantidad de beneficios eh, en relación a lo posible. Uno de los trabajos más emblemáticos en relación a, a esto es justamente un trabajo que se tituló Systematic Conservation Planning y fue publicado también por eh, Bob Prezi y Chris Margles eh, en el año 2000. Bueno, en este trabajo los autores proponen un protocolo que consta de seis pasos para la determinación y el manejo de zonas prioritarias para la conservación. El primero de los pasos de este protocolo tiene que ver con la compilación de datos biológicos. ¿sí? Datos biológicos, eh, entre los datos más utilizados, como, como mencioné anteriormente, eh, están los datos de distribuciones de especies. Y son datos biológicos que nos van a permitir eh, determinar estas zonas prioritarias en términos de conservación. El segundo de los pasos tiene que ver con la identificación de objetivos, de los objetivos que van a guiar esta, esta búsqueda de zonas prioritarias. ¿sí? Un objetivo podría ser, por ejemplo, eh, maximizar tanto como sea posible la representatividad en áreas protegidas de, eh, por ejemplo, los vertebrados eh, amenazados del de, eh, el, el área en cuestión. A partir de la expansión del sistema actual de áreas protegidas. El tercero de los pasos justamente tiene que ver con la evaluación de las áreas protegidas existentes. Sí, la evaluación de las áreas protegidas existentes nos va, a poder, eh, o nos va a permitir guiar la búsqueda de nuevas áreas prioritarias en función de los déficits que las áreas protegidas existentes eh, tienen. El, tercer, el cuarto perdón, y más importante de los pasos es justamente la selección de nuevas áreas eh, protegidas ¿sí? eh, que eh, nos permitan acercarnos a nuestros objetivos de conservación en función de eh, trabajar sobre los déficits de las áreas protegidas existentes y el quinto y sexto paso tienen que ver con la determinación de acciones de manejo y la implementación de las mismas eh, sobre eh, el nuevo sistema de áreas protegidas bueno protocolo fue eh, mejorado y refinado en los años subsiguientes, por ejemplo, eh, acá tenemos eh, este otro protocolo actualizado propuesto por eh, Saotra Sarkar y Yoldi Rangel en el año 2010, vemos que este pro protocolo <coughs> a simple vista parece mucho más complejo o tiene muchos más pasos. ¿sí? Incluye eh, otras cuestiones, como por ejemplo, cuestiones sociales, como la identificación de, de los actores eh, o la evaluación de los grupos focales eh, de los cuales se va a compilar información para la determinación de áreas prioritarias. Pero en detalle, el esqueleto del protocolo es el protocolo, eh, que les mostré anteriormente lo interesante es que en este protocolo luego de la compilación de datos biológicos tenemos eh, tratamiento de estos datos biológicos y como veníamos hablando que los, eh, eh, lo que más se utiliza en la actualidad para la determinación de zonas prioritarias son eh, distribuciones de especies el tratamiento de estos datos biológicos tiene eh, justamente mucho que ver con los modelos de distribución de especies, ¿sí? que eh, nos permiten de alguna forma hacer una extrapolación de los datos biológicos para eh, realizar las priorizaciones espaciales. Y aquí es que eh, quiero pasar al próximo punto de la charla. Eh, que tiene que ver justamente con eh, consideraciones a tener en cuenta para la utilización de modelos de distribución de especies en, eh, la prioriz en las priorizaciones espaciales. Entonces, creo que la primera pregunta que debemos hacernos para saber si eh, los modelos de nicho ecológico son una posibilidad para para utilizar sobre nuestros registros en la priorización espacial es, podemos generar modelos de nicho ecológico con la información que tenemos para la o las especies en cuestión. Entonces, la primera posibilidad es que no. Por ejemplo, podemos tener eh, muy pocos registros de, de esa especie y solamente para una parte muy chiquitita de su distribución en relación a su distribución. Eh, total, sí, puede ser una especie de muy amplia distribución para la que tengamos información solo para eh, una muy pequeña porción de esa distribución que se corresponde con, con nuestra área de estudio. Entonces, eh, en ese caso, no es que debemos descartar los datos o eh, descartar a la especie de la priorización, sino que... Eh, Podemos, por ejemplo, utilizar simplemente los registros, podemos utilizar eh, buffers sobre los registros, podemos hacer polígonos convexos mínimos, eh, en fin, eh, no es que si no se pueden hacer modelos no puede incluirse la, la especie y deben descartarse los datos. Ahora, la otra posibilidad es que sí, que la información eh, sea suficiente eh, para, para generar modelos de nicho ecológico. En cuyo caso debemos preguntarnos, una vez generados los modelos, ¿estos modelos representan de forma acorde la distribución de la especie? Y aquí también las posibilidades son dos. La primera es que no, eh, y esto, eh, esto nos lo van a responder por un lado eh, los, las evaluaciones de los modelos, aunque también siempre es importante tener la, la visión de, de algún experto en relación a la, a la especie en cuestión. Bueno, en caso de que los modelos no sean buenos o no representen, eh, no representen de forma acorde la distribución de la especie, de nuevo, no debemos descartar, no debemos descartar la información, sino que podemos eh, llegar a utilizarla de otra forma si lo consideramos importante. Y la otra posibilidad es que sí, que los modelos eh, eh, generados sean una buena representación de la distribución de la especie, en cuyo caso vamos a poder utilizar estos modelos en la priorización espacial. Otra cuestión importante tiene que ver con que en la priorización espacial, lógicamente eh, debemos incluir o debemos intentar incluir tanta información eh, sobre la distribución espacial, de la especie como sea posible entonces una pregunta que debemos hacernos es qué información nos brindan los modelos generados sabemos que los modelos tienen que ver con la idoneidad ambiental de un sitio para ser habitado por la especie en cuestión es decir nos dan información sobre eh, cuán idóneo es ambientalmente eh, cada píxel de nuestro mapa eh, en relación a, a, a la especie estudiada. Ahora, este, ¿esta idoneidad ambiental tiene relación alguna con la abundancia? Bueno, no voy a profundizar lógicamente en este tema, acaban de, de tener una clase de eso y ya saben que es eh, un tema que está en permanente discusión y desarrollo. La cuestión es que si nosotros tenemos certeza de que este raster continuo que generamos refleja la abundancia de la especie, entonces sería excelente poder incluir estos patrones de abundancia de la especie en la priorización espacial y ponderar, eh, y ponderar con mayor peso, eh, en términos de conservación, los sitios de mayor abundancia. Eh, en, caso, en caso de que no tengamos certeza de esto, entonces simplemente vamos a tener que utilizar mapas de ocurrencia de la especie y eh, para hacer esto vamos a tener que eh, umbralizar o hacer binarios nuestros modelos de distribución de especie de forma tal de tener un mapa que distinga entre los sitios de eh, ocurrencia y de no ocurrencia de la especie bueno, y para hacer esto, o sea, para generar mapas binarios de ocurrencia de la especie a partir de los modelos de distribución generados, eh, vamos a tener que usar, al menos para muchos de los métodos con, que, con los que se generan los modelos de nicho ecológico, vamos a tener que utilizar eh, umbrales, umbrales de corte. Y hay cuestiones muy importantes a considerar en relación a las priorizaciones espaciales para umbralizar estos modelos de nicho ecológico. Y eh, preguntas que pueden guiar esta, esta selección de eh, los umbrales. Una pregunta, eh, o, o quizá la pregunta más importante en relación a esto, es qué tipo de error en relación a los errores de omisión y los errores de comisión, resultan peores o más costosos en relación a las necesidades eh, u objetivos que nosotros perseguimos. Y bueno, lógicamente esto dependerá de cada caso, dependerá de cada modelo, dependerá de cada especie, pero en términos generales, en en, en, en conservación y para la realización de priorizaciones espaciales los errores de, com, de comisión eh, resultan los peores y los más costosos justamente porque vamos a estar corriendo el riesgo de decir que una especie eh, está en un sitio donde muy probablemente eh, no esté y luego priorizaremos ese sitio como un sitio de gran importancia en conservación, probablemente a partir de, eh, de extrapolaciones erróneas. Bueno, dicho esto, hechas estas consideraciones generales en relación a los modelos, pasaríamos a la última, a la última parte de la charla que tiene que ver ya con las eh, herramientas de planeación sistemática para la conservación y la planeación sistemática para la conservación eh, en la práctica. Y bueno, en relación a esto, cabe destacar que eh, se han desarrollado varios métodos para generar priorizaciones espaciales, eh, varios métodos computacionales, eh, algunos de los cuales ya no están vigentes, y otros siguen vigentes en la actualidad. Eh, Quizás los más conocidos sean Mark Sand y Sonation. Bueno, yo les voy a, a ejemplificar estos métodos hablándole eh, de uno de ellos que es justamente Sonation, que es uno de los métodos más eh, actual, eh, utilizados en la actualidad. Bueno, ¿qué hace Sonation? Sonation básicamente eh, integra información espacial de distinta índole. Eh, como venimos diciendo y en el contexto de este curso es sumamente importante aclarar que eh, en general eh, como atributos de la biodiversidad para generar las priorizaciones espaciales suele utilizarse información asociada a la distribución de especies. Entonces Sonation integra esta información con otra información como puede ser eh, información asociada a la división catastral del territorio o a tipos de uso de suelo. Y eh, integrando toda esa información, eh, permite generar una priorización espacial a partir de una jerarquización del territorio. Bueno, aquí tenemos los dos tipos de resultados principales que arroja Sonation. Esto es tomado de un paper de Diminini y colaboradores publicado recientemente, eh, en el cual se generó una priorización espacial a partir de distribuciones de carnívoros. Eh, lo que vemos, les decía en el mapa de arriba, no es más que una ordenación jerárquica de los píxeles del territorio. Es decir, a partir de integrar información asociada a la distribución de especies, información asociada a la distribución de áreas protegidas y también de uso humano del suelo, Sonation eh, ordenó los píxeles en función de su prioridad. Y digo los ordenó porque justamente... Eh, si eh, tenemos el territorio dividido en 1000 píxeles, entonces eh, el resultado de Sonation va a ser eh, un mapa eh, que, que, que, donde los píxeles van a, a estar ordenados del 1 al 1000 en función de su prioridad luego de haber integrado toda esta información. Y las curvas de abajo muestran eh, cómo... Eh, se va incrementando la representatividad promedio de las especies a medida que se selecciona territorio o se protege, por decirlo de alguna forma, territorio en función de la ordenación jerárquica en cuestión. Un, un concepto clave, ¿sí? un concepto muy importante eh básico en relación a estos métodos de priorización es el concepto de la complementariedad y este concepto se refiere a que la selección debe hacerse en forma complementaria a eh, las áreas ya existentes. Es decir, hoy veíamos en, en, en los protocolos que un paso clave es justamente la evaluación de las áreas protegidas actuales. ¿sí? Si yo conozco los déficits de las áreas protegidas actuales, entonces voy a poder trabajar en función de esos déficits en la priorización espacial. Eh, y esto no es solo en relación a las áreas protegidas actuales, sino que la priorización debe hacerse atendiendo a, a los déficits. Es decir, si yo selecciono un, un nuevo área para complementar los déficits de las áreas protegidas actuales, entonces el, la próxima área o el próximo área a seleccionar eh, va a tener eh, que considerar esta área que ya seleccioné para trabajar en función de los nuevos déficits y así sucesivamente. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, en el caso de Sonation Sonation comienza trabajando con todo el territorio, eh, determina la contribución eh, relativa de cada celda en, en términos de representatividad de especies incorporando también eh, otras variables posteriormente elimina la celda que tiene el menor valor y vuelve a repetir los pasos 2 y 3 es decir, ya sin esa celda determina la contribución relativa de cada celda Elimina la celda siguiente de menor valor, vuelve a calcular la contribución relativa, elimina otra celda y así sucesivamente. Por ejemplo, en los recuadros de la izquierda vemos la contribución eh, de cada celda y en los de la derecha la contribución eh, relativa de esa celda. Así que no es más que la contribución de cada celda dividido eh, el valor total. Entonces, lo que hace sonation es eliminar la de menor eh, contribución relativa Voy a recalcular la contribución relativa. Entonces, el resultado final de sonation no es más que el orden en que las celdas fueron removidas, sí, desde la eh, primer celda removida, ¿sí? la de menor contribución relativa, que en este caso tiene el valor 9, hasta la última celda removida, que en este caso tiene el valor de 1. Algo muy importante es, lógicamente, cómo se calcula el valor de prioridad de cada celda. Y bueno, acá vamos a decir que eh, hay distintas formas, Sunnyshine permite hacerlo de distintas maneras. Dos de las formas más utilizadas son el algoritmo Coraria Sonations eh, o CAS, donde el valor relativo de cada celda se calcula a partir del valor del máximo atributo, ¿sí? por ejemplo, eh, la especie eh, con un eh, mayor valor en función de su grado de endemicidad y, se, y, de, y, de, su, y de su peso, ¿Sí? Sonation permite asignar un peso a la especie, que en general ese peso tiene que ver con eh, el grado de amenaza de la especie. La cuestión es que este algoritmo lo hace en función de la especie con el máximo valor de cada celda. Y eh, la otra función más eh, utilizada, es eh, Additive Benefit Function, que tiene que ver con eh, la suma de los valores de todos los atributos de la celda en cuestión. ¿sí? Aquí eh, el valor no está dado por la especie con el máximo valor, sino por la suma de todos los eh, atributos de esa celda. De todas formas... <coughs> Eh, en este punto, sí los voy a invitar a que eh, al momento de querer realizar una priorización espacial, por favor revisen y lean eh, eh, bien en los manuales de Sonation. Eh, hay, hay distintos manuales ahí en. en... En las imágenes les muestro dos, un, un manual corto para uso básico de sonation y un manual con absolutamente todos los detalles para la realización de las priorizaciones espaciales. ¿sí? Eh, en este punto, como por ejemplo el, la selección del de, eh, algoritmo de, re, de remoción de celdas, eh, es muy importante que eh, uno lea... <coughs> qué es lo que se puede hacer, eh, cómo se hace y qué hay que tener en cuenta para utilizar eh, cada uno de estos algoritmos o el resto de los algoritmos que ofrece el programa. Bueno, ya finalizando les voy a hablar muy rápidamente de eh, cómo se utiliza el Sonation, ¿sí? como para dar una guía muy básica para que puedan eh, comenzar a trabajar en, en, en relación a las priorizaciones espaciales. y sonation, eh, necesita tres archivos para funcionar, un archivo eh, con extensión .spp y este archivo va a tener información asociada a todos los atributos de biodiversidad que se van a incluir en la priorización espacial y, eh, las distribuciones de las especies eh, variables eh, que van a usar para van a utilizarse para ponderar positivamente o negativamente cada sitio como por ejemplo eh, el, el uso humano del suelo por ejemplo si un píxel tiene eh, ganadería o tiene un cultivo intensivo o, o lo que fuere eh, por un lado, eh, este archivo, que ahora se los voy a mostrar con un poquito más de detalle. Por otro lado, un archivo con la extensión .dat. Y este archivo va a contener información asociada a los parámetros que van a utilizarse eh, en el análisis. Eh, por ejemplo, el algoritmo, el algoritmo de remoción de celdas, que es lo que veíamos recién. Si se van a incluir o no máscaras en el análisis. Por ejemplo, uno podría incluir como máscara las áreas protegidas actuales, ¿sí? para que eh, el programa trabaje en función de los déficits de las áreas protegidas actuales. Podría incluir también las unidades catastrales para eh, trabajar eh, no eh, en, en relación a, a dividir el territorio no, eh, en, en, en, en píxeles, sino en, eh, de, de forma mucho más realista. Eh, dividirlo justamente utilizando la división catastral del territorio, bueno, y muchísimos otros parámetros que se pueden incluir en este archivo. Y finalmente un archivo .bat que es el, el archivo ejecutable, sí, que no es más que una pequeña línea de comando. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo, sí, para mostrarles muy rápidamente eh, cómo es un archivo .spp. Eh, no les voy a dar detalles y los voy a invitar a buscar los detalles por favor en los manuales de Sonation. Eh, simplemente les voy a decir que este archivo es un archivo que puede hacerse en blog de notas o en, en el Excel y eh, luego guardarse como un archivo TXT y luego cambiarle la extensión TXT a SPP para que el Sonation pueda leerlo. Este archivo consta de seis columnas, donde la primera columna tiene que ver con el peso en términos de conservación, en términos de la priorización espacial que uno le asigna a cada uno de los atributos de la biodiversidad utilizados para la priorización. Y la última columna es justamente la posición en la PC, en la computadora, de la distribución de ese atributo de la biodiversidad. ¿sí? En este caso son... Eh, eh, especies, ¿sí? los atributos de la biodiversidad son especies, y los números de la primera columna tienen que ver con el estado de conservación de las especies. Así, eh, en la primera fila, la especie Chaco 10 tiene un peso de 1, eso quiere decir que es una especie de preocupación menor, siendo que eh, las especies que tienen un valor de 4 en la primera columna son especies amenazadas. Bueno, también es muy importante aclarar que todos los atributos de la biodiversidad utilizados tienen que tener exactamente la misma extensión y el mismo grano, ¿sí? Tienen que ser raster de la misma extensión y el mismo grano. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un archivo .dat, tampoco les voy a dar demasiados detalles y les voy a los voy a invitar nuevamente a que busquen todos esos detalles en los manuales de Sonation. Simplemente eh, les quiero mostrar la forma de este archivo. Este es un archivo que se genera en bloc de notas y que, como dijimos, contiene todos los parámetros necesarios para la priorización. Una vez generado en bloc de notas se le cambia la extensión ¿sí? txt por .dat para que el Sonation pueda leer eh, este archivo. <coughs> Bueno, lo que vemos en este archivo no son más que los parámetros. Por ejemplo, eh, en la segunda fila del archivo donde dice Removal Rule 2, tiene que ver con que el Removal Rule que eh, vamos a utilizar para la priorización es ABF. ¿sí? Habíamos visto que ABF es un, es un algoritmo que calcula la contribución relativa de cada celda en función de la suma de los, todos los atributos que están en, en esa celda, bueno, como ese parámetro hay muchísimos otros parámetros eh, que pueden eh, setearse eh, para generar la priorización espacial en este archivo .dat ¿sí? todos ellos los van a encontrar eh, en el manual de zonation bueno, finalmente tenemos eh, una, una muestra del archivo .bat que como les había dicho no es más que una, una línea de comando que también se genera eh, en, en el blog de notas y posteriormente se le cambia la extensión ¿sí? eh, lo, lo fundamental en este archivo es eh, ubicar, ¿sí? poner el, el, el, en, es, en la posición en la que, en la que están en, en este ejemplo eh, el nombre del archivo .dat que generamos del archivo .spp y posteriormente una ruta de salida para que Sonation eh, eh, copie allí, eh, escriba allí todos los, los resultados de la priorización espacial. Bueno finalmente eh, una vez que generamos todos estos archivos ponemos todos estos archivos en, en una carpeta de trabajo en la cual ubicamos también eh, la carpeta conteniendo al y ¿sí? los tres archivos .bat, .dat y .spp. Y también una carpeta eh, que contenga todos los atributos de la biodiversidad y todas las eh, variables ¿sí? que eh, vayan a utilizarse en la priorización espacial. En este caso, todos esos archivos están en la carpeta ASC. Bueno, una vez hecho esto, uno podría abrir el Sonation, eh, desde el Sonation ir a proyecto, abrir proyecto, buscar la ubicación del archivo .bat y comenzar a correr eh, la priorización espacial. Bueno, entonces hasta aquí llegaría este pequeño tutorial práctico sobre el uso de Sonation. No obstante, no quiero dejar de repetirles que lo que hice fue simplemente darles una noción muy, muy básica de eh, la estructura de los eh, archivos principales eh, para la utilización del programa. Eh, no obstante, es un programa que ofrece muchísimas eh, posibilidades y eh, al momento de utilizarlos les recomiendo fuertemente que lo hagan a partir de el, el, el uso paralelo de los manuales de este programa. Bueno y ya para finalizar vamos a repasar los contenidos vistos en esta charla. entonces Comenzamos viendo eh, el contexto en el que surge la planeación sistemática para la conservación para luego definir esta disciplina y repasar un poquito los protocolos de planeación sistemática para la conservación. Posteriormente hablamos de forma muy básica y muy concisa sobre consideraciones esenciales para la utilización de modelos de nicho ecológico en planeación sistemática para la conservación. Y finalmente eh, dimos algunas nociones muy básicas sobre el uso práctico de una de las herramientas mm, computacionales eh, mm, más utilizadas en la actualidad. Y bueno, eh, eso fue todo. Eh, espero que les sirva y también eh, que si tienen alguna consulta o duda, eh, no duden en escribirme. Eh, bueno, los saludo y ha sido un gusto.